que nos va a invitar a, a, a, a orientar, orientar. Genesis, sí, a orientar porque eh, nuestro abogado ya está, no, no no, está una muy reunión muy importante, no está una reunión importante ahora, mismo. sí, realmente sí. no conocemos al doctor Genesis, Genesis, eh, Genesis, Genesis, Genesis, es Genesis es nuestro encargado de, de del portal digital terenor.com, y también nuestra, nuestras redes sociales tanto Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que tiene que ver con Telenor en el ámbito digital. Ok, pues desde aquí mandar un saludo a toda la teleaudiencia del Toque del Mediodía. Te están viendo a nivel nacional e internacional. Bueno, tú me excusas. Es importante que me <risa> No, para que para tú sepas que mí, no. Para, desde... para que tú no creas que te están viendo la gente de aquí solamente. Uy. Sabes, Uy. Para que sepas, ¿eh? Bueno, eso quiere decir que más tarde me quemarán mi celular. <risa> Pero, pidiendo alguna consulta Respecto al tema que vamos a hablar en el día de hoy Que espero que sea del agrado Tanto de ustedes como de la teleaudiencia Del toque del mediodía Bueno mira, eh, recientemente eh, El tema que ha parado Todos los titulares y muchas conjeturas mucha gente eh, Opinando, cosas que son Cosas que no son eh, Mucha gente que, que, que van a sacar incluso películas Y novelas de esta Serie que se llama eh, César Emilio Peralta alias cese el abusador. Y con el tema del de lavado de activos en, en un renglón que, que quisimos tener aquí a Génesis, que es experto en la materia, del género urbano. bueno Fíjate que, que a raíz del martes antepasado, ¿verdad? Se, se generó se generaron, según el Ministerio Público, unos 40 allanamientos, en el que resultaron detenidos muchas personas, un sinnúmero de personas vinculadas. De manera supuesta, la red de narcotráfico de César el Abusador. Eh, mi parecer particularmente, por ejemplo, en el caso específico y ya brincando, de, digamos, a la Suprema Corte de Justicia, las personas que están siendo pedidas en la tradición eh, lo, han tratado de vincularlo a todos con César el Abusador y yo creo que no es así porque la propia acusación que hizo Estados Unidos no vinculan directamente a dos personas. En el caso de, de Sergio René Gómez Día, los acusan de tráfico de cocaína en Estados Unidos, en el estado, específicamente en el estado de Nueva York, y en el caso específico de Baltasar Mesa o el maestro, lo acusan eso, eso a él, aquí de, en, justamente conjuntamente con la... Lo Perdón que no interrumpa, y qué bueno que usted haga esa aclaración, porque hay muchas personas que entienden que las personas que salieron en una lista son los que están siendo buscados por la policía. O, que... o están siendo buscados o son vínculos, o solamente César. Lo que ocurre y yo te voy a tratar el tema de César, que para mí es muy particular posteriormente a este planteamiento que te voy a formular. Fíjate que a Baltasar Mesa estuve leyendo su acusación. Lo acusan, entre otras cosas, de tráfico internacional de cocaína a través de pequeños veleros que se encontraban, digamos, en alta mar. Uno proveniente desde Colombia y el otro proveniente desde Cuba. Y al final, supuestamente, y según la acusación, terminaban en Miami. La acusación de Estados Unidos respecto a Baltasar Mesa no tiene nada, nada, nada que ver con César el abusador. Sin embargo, no sé bajo qué criterios el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República, ha puesto a toda esta persona, digamos, vinculado a esa red. O sea, eh, licenciado, usted lo que me está diciendo, y yo lo voy a decir en, en guajillano, que la Procuraduría General de la República se ha equivocado eh, eh, en, en hacer noticia de que todos están en un mismo expediente, cuando están lo que, en expedientes diferentes. No claro. todo lo que se mencionan, perdón que lo interrumpa, no todo lo que se mencionan están acusados. No, usted está aclarando, esa sí, esa usted sí. está aclarando algo importante, porque, porque la, nosotros, gente está, está, sí, la gente está... Por eso fue que eh, el señor que vinieron aquí a buscar, eh, apellido Me, Me, Mesa, esa Mesa que, que, que, que, que se confundieron y dieron la declaración, incluso tuvimos vía telefónica el re, relacionado al público, Carlos Debe, que dijo, Mena, y es Mesa. Entonces, quiere decir que cuando él dice que no tiene nada que ver con César el abusador. Es probable que sea así. Es probable cierto. que sea así. Y, o sea, en base, dos, y en base a la son acusación... Son casos totalmente diferentes. Y en base a la acusación a la cual tuve acceso y leí entera, de manera íntegra, leí en qué consiste la acusación de él, en modo alguno se menciona a César el abusador. César el abusador tenía otro tipo de modus operando, que no tenía nada que ver con, con él, y es posible que, que, ande, que el procurador ande medio... El medio que distorsionado que, no, respecto que, a lo que es realmente... Está allá, está como Entonces, ¿Hacia dónde es? se está encaminando? Diciendo, es ¿Está huevo, como María Celas Alba? ¿Poniendo huevos? ¿Eh? ¿Eh? Huevo? ¿Cómo así? No porque pone huevos son Espérate, Génesis. Lo que pone huevos son las gallinas. Eh, gallina? Pero que poner huevos es eh, cuando usted mete la pata. Ah. Licenciado... Eso que usted explica. Entonces, todas estas personas que se mencionan, un ejemplo, foto, la gente que se tomó fotografía con personas cercanas a César, eh, personas que tuvieron vinculaciones con César, no están en el expediente, no, pero, la, yo, en la acusación. Fíjate que tomarse una fotografía con alguien no es un, un delito. Un delito no es un delito en no. la República Dominicana. Redes sociales, en, ¿eh? en, en ese caso, no están caso. utilizando las redes sociales para manchar nombres de personas. Pero no, no, no, no, no lo imagínate. que están diciendo, no, no, yo entiendo lo que han dicho es que, por ejemplo, en el caso de, de, de, de figuras... Y, y eso es lo que quiero puntualizar en, en esta en este panel. El tema de eh, figuras de, de género urbano, que se tiran fotos con él, que iban a la discoteca de él, ya sea a, a cantar o, o, a, o a disfrutar. Por eso no quiere si decir. Yo tengo un amigo que vino desde Canadá y, se tiró, no, foto, otra, y no conoces, sea, se tiró una foto. No, otra cosa. Ese día se una foto eso es otra cosa. Lo que yo le menciono al nosotros... licenciado es, Ajá. las personas que mencionaron en, en el listado... Ya sea en la Procuraduría, ya sea en el.. Ah, la no, ley porque de... por ejemplo ahí tenemos, por ejemplo, bueno, mire, esas son las fotos. Ajá, de personas. No, no sé si pero... el señor director tiene la foto donde sale la red. Eso sí están dentro de. No, Míralo está, ahí. Eso sí están... Está siendo buscado. Eso es lo que está diciendo el eso Está siendo buscado. Eso es lo que te dice, sí, está explicado el licenciado. Ahí está, mira, por fíjate ejemplo, no veo de aquí los nombres. Ok, mire, esa fue la lista que publicó Estados Unidos, la eh, de. De las personas que entraron bajo el amparo de la ley Kimping. Exacto. Ajá, la Eso es amplio para, para... ¿Están todos buscados eh, o solamente... Mira, por ejemplo, aquí tenemos... César. Eh, eh, Génesis. Para... ¿Verdad? Aquí está César Peralta, Drugs Trafficking Organization. O sea, esta es la organización de tráfico de droga de César Peralta, Santo Domingo, República Dominicana. Está César Peralta, está Kelvin Enrique... Está. Eh, eh, Toño Leña. Eh, eh, a Toño Leña eh, está Jaquemate, que esa cédula es eh, cuando era menor. Está Yaldé García. Está Castro Cordero, que será seguridad incluso de David Ortiz. Ese, Castro Cordero. Está eh, Martínez Ureña. Este ex militar Fernández Concepción y Sánchez Nolasco. Es que esa es la pregunta Esas son las personas que están. En, en las la personas que están abajo. Fíjate, están siendo acusados por el ministerio público y buscada porque no se han fíjate, dicho eso. Fíjate, fíjate que esa, esas imágenes te denotan a ti te dan, y te dan a entender que de parte del órgano persecutor se le dieron informaciones a César Emilio Peralta de que en su contra y en contra de los suyos había una persecución y que se iba a hacer un allanamiento. ¿Tú te, tú te fijas bien? Ahí está Jaquemac, Jaquemate. Jaquemate es este que la. Ajá, el gordito que está más allá es un sargento mayor o un ex sargento mayor del ejército. Eh, no, Martín. el otro. Este. Ese. Sí, sí, el de abajo es un ex teniente. Esa era, era seguridad de David Ortiz. Fíjate que todos, todos, incluyendo Jaquemac, son, son o son o fueron miembros del ejército nacional y la policía nacional. Y el sí, de abajo. Ahí, ahí faltan acusados. Hay falta... En, en Lógic, lógicamente, estamos sí, hablando... pero que la pregunta es esa. Un acusamiento, eso es lo, Esa lista que salió, licenciado, yo quiero saber. ¿Están siendo acusados o solamente fueron mencionados en Estados Unidos? Porque no. el Ministerio Público no lo mencionó en la rueda de prensa. Fíjate fíjate que esas son las personas que están siendo puestas a raíz a, ra a, ra a requerimiento del Departamento de Tesoro bajo el amparo de la ley Kimpi o sea, es Y tan. por consecuencia, sí. en un momento van a ser pedidos en la tradición. Lo que no, en el caso específico de, de Emilio Peralta es el único que está ahí. De los que están pedidos en extradición, salvo el caso también de Antonio Leña, que se encuentra preso en Bogotá, Colombia, y también está siendo pedido en extradición desde este Colombia a Estados Unidos, para responder justamente en el caso que tiene que ver entre él, eh, Bola Negra, José Jesús Tapia, y eh, en este caso, César el Abusador. O sea, los otros mencionados no son pedidos en extradición por ahora. Por ahora, por el momento. Mira, escúchame en Génesis. Hay que mencionar que esto es. Esto es eh, un reporte del Estado del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, esto no, esto no fue aquí en República Dominicana. Esto, este reporte viene de allá. Y aquí están las empresas ¿eh? que controlaba César Emilio Peralta, que está la discoteca Cobra, que ya la gente sabe, VIP Room, que ahí hacía eh, mucha vida social con los artistas, eh, Flow, eh, Aqua Claw y Alpanino. Entonces, pero esas son las que principalmente el Tesoro de los Estados Unidos... Toda, todavía faltan, ahí de, faltan más, hay falta una llaman Alan Dólar, otra inmobiliaria que se encuentra en la... Sí, pero que la, ahí hay que dar la confusión, que hay algunas que la ha incluido el Ministerio Público de la República Dominicana y otras son las que vinieron bajo la investigación de, del Tesoro de los Estados Unidos y por ende del gobierno fíjate, de los Estados fíjate, Unidos. Fíjate, Roberto, que que te decía cuando él me tomó la palabra que... Desde el órgano persecutor del poder te dieron información a César Emilio Peralta de que le estaban buscando y que le iban a llenar. César Emilio Peralta parece ser que no tenía vehículo, no tenía dinero en su casa. Eh, misteriosamente se pierden todas las personas que están de, dentro de su círculo, están todos prófugos, incluyendo el Teniente Coronel, el hermano del, dipu, del diputado de Atomayor que aspiraba a senador por la provincia de Atomayor, que está justo al lado del Teniente Coronel. Jaque Mate, no hay quien dé con él, ni mucho menos el Moreno, que pero, se tiraba pero, tantas eh, fotos, ¿verdad? Es pero lo que, es que le estoy preguntando es, a todas, todas las personas que están dentro es, del de es entorno. Es que de, según de, el, el dato que nosotros manejamos, la que el orden Ministerio de Público no lo... fue el jueves de la semana antepasada, y el fin de semana ellos estaban en una villa de Cascana, que está ahí eh, <ríe> en la villa, <ríe> y el martes es que se monta el operativo donde sale el procurador con más de 500. 700, eh, eh, 600 eh, 600 militares. Sí. Agentes Roberto, de la TNCD. Pero hay una aclaratoria. A salir a buscarlo. O sea, o sea... Hay, hay algo que yo quiero, quiero hablar con el licenciado. Usted menciona ese grupo, como ejemplo, Jaquemate, Natanel, y ese, y ese grupo que está mencionado abajo. Esto fue mencionado por el Departamento de Estados Unidos, pero el Ministerio Público, en su acusación, en el momento que hace la rueda de prensa, no menciona a ninguno de los que están ahí mencionados. Por eso le pregunto si en verdad están buscando los que están abajo o solamente fue mencionado por Fíjate. Estados Unidos porque el Ministerio Público no lo pone a ellos como prófugos. Pareciera ser que tú quizás no tienes, eh, tienes cierta desinformación sí. sobre ellos, pero digo todos, todos tienen órdenes de arresto y están claro. todos los prófugos. ¿Y por qué no, no fueron y, mencionados? De arresto y de tradición. Entonces, ¿Por qué no fueron no, no, no, mencionados en la red de, de tradición? solamente de ahí, del grupo que está ahí, solamente de orden de tradición tienen dos. dos. Bueno, pero, eh, en el caso, en el pregunta, caso específico en la persona de la que fueron capturadas aquí, que ya se les conoció medida de coerción. Eh, ahora viene eh, también eh, eh, el experutero Octavio Dotel, que se ha reenviado la, la medida de corrección para hoy, creo que se va a reconocer. Hubieron dos que ya en la medida de corrección, que están pidiendo una extradición, que fue el señor eh, que vino vinieron a buscar aquí, el señor Mena. El Baltasar Mesa. Baltasar Mesa, perdón, Mesa. Altasarme. No, pero es un caso porque fuera del caso orden, yo no sabía eso eso de la, la orden. orden, orden yo no sabía la orden, orden porque en la rueda de prensa no se había mencionado. Fue luego que se mencionó por Sí, pero que ahí es que está la confusión. Exacto. Fíjate, déjame tratar de explicar. Es que ese proceso se está manejando en dos direcciones. En una dirección primero es someter a la persona que se le viene testaferro a César Emilio Peralta y someterlo a ellos mismos por sí, el delito directo de tráfico internacional de droga. De manera específica. ¿A quién están acusando de testaferro? Okay. Están acusando de testaferro a Jacamate, están acusando de testaferro al Moreno que está por allí, que no lo sé, no no veo, no alcanzo a ver este, el nombre. Natanael, el, Natanael. A él, a los y a los demás, incluyendo aquí a, a Sánchez, sí. que es de Mayor, lo están pidiendo una tradición conjuntamente con Toño Leña y César Emilio Peralta. Y, do, y dos personas, ¿Los que, tres personas que se encuentran detenidas en la Suprema Corte de Justicia, que en este caso son Sergio René Gómez Díaz eh, Baltasar Mesa y José Jesús Tapia, que es el bola negra o el boludo, que estos dos últimos ya firmaron, firmaron su tradición pregunta, y van, y se van a ir. licenciado. licenciados. Esperan la resolución y que Estados Unidos decida cuándo lo va a trasladar. Pregunta, segundo. aclarando esto, eh, me gustaría preguntar y con esto eh, una interrogante que siempre he tenido, cómo eh, se involucran eh, los artistas de género urbano que casi se presentaban todo ahí y muchos medios han, han hecho alusión de que la mayoría estaban eh, lavando dinero a través de, por ejemplo, el sello disquero. Me, medios no. Y de, de, de... que Carlos Rubio lo mencionó, porque me los medios no han mencionado eso. Ah, pero eh, María Ciela Álvarez me, me, me puso Intentó como su su huevo, un huevo, y me pedir disculpas. Sí, pero porque... espérate, estoy diciendo que mencionan uh -huh. algunos medios que el, eh, los artistas urbanos son utilizados para lavar dinero, no solamente Carlos Rubio, que aquí lo pusimos. Si no hay otras personas que, que juran y perduran que todos los artistas urbanos lo, lo meten todo en un cajón, que lavan dinero. E incluso se dice que Farruco cuando vino aquí, que lo detuvieron en Puerto Rico, fue con un dinero que de una fiesta que César le pagó. Porque mire lo que pasa, licenciado, la pregunta que Roberto menciona. Uh -huh. Si una persona que está haciendo dinero ilícito, tiene un negocio, una discoteca o tiene una actividad y, y ese dinero ilícito contrata a alguien... ¿Eso está de amparado en la ley de forma ilegal? Fíjate que tú no estás llamado a saber, lógicamente, cuándo una persona tiene dinero ilícito o lícito, a menos que te se encuentre bajo el amparo de la ley Kingpin de Estados Unidos, que ya, tú, ya esa persona está directamente fichada como una persona con la cual tú no puedes hacer negocios por, por lo menos negocios lícitos. Exacto. En la ley 155.17 establece claramente que tú no puedes hacer negocios que no declaro porque dentro de esta ley hay sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Los bancos son sujetos obligados, los casinos son sujetos obligados, las, eh, las agencias de vehículos, de motor son sujetos obligados, que toda la operación que pase de 400 mil pesos tienen que emitir una alerta a la Comisión Nacional de Lavado de Activos para que conozcan de esa operación. ¿Qué pasa, ¿Qué, qué pasa con, lo, con esas alertas? Que esas alertas son como cuando a ti te ponen un mentor, ¿verdad?, Finalmente tú no sientes nada, pero tú no te das cuenta que cuando a ti te, te emiten una alerta a la Comisión Nacional de Lavado de Activo, en ese momento entonces tú estás bajo el ojo de, de, de, de, de esa, de, de, del órgano persecutorio en materia de, de lavado de activo. ¿Por qué ellos hacen todas esas empresas? ¿Y por qué quizás César Emilio el Abusador anda buscando un acuerdo con la República Dominicana para que se para que se lo lleven de inmediato a Estados Unidos? Eh, eh, eh, espérese, el, espérese el licenciado, espérese usted acaba de decir algo, César Emilio está buscando un acuerdo, o sea, que César Emilio está arrestado, ¿o usted ha identificado dónde está? Bueno, ¿Cómo se así? ha dicho, se ha dicho que ah. se han dado dos versiones. Una okay. versión es que ya se fue, que salió por Punta Cana con, con su equipo rumbo a Europa con, sin, sin mapa de vuelo y otros dicen que se encuentra aquí en la línea noroeste y que Dentro de esa... Encontrándose aquí, está tratando de buscar una negociación... ¿Qué acuerdo podría llegar si se le ha usado con las autoridades dominicanas y norteamericanas? Lo que ocurre es que lo que yo he escuchado, no, no no le veo procedencia. Porque lo que he escuchado es que dice que está siendo tratando de hacer una negociación para quedarse con los bienes. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas personas, a los cuales, a nombre de quienes están las empresas, esas discotecas que tú señalabas ahí, están siendo todo lo que no están siendo sometidos... Ya que están presos, bajo medida de coerción por violación a la ley 155-17 sobre el lavado de activo, están siendo buscados con orden de arresto por, por violación a la misma norma. ¿Qué quiere decir eso? Que si los bienes de César Emilio, el abusador, estuvieran a su nombre, entonces si a él lo atraigan a Estados Unidos, ninguno de esos bienes se pueden tocar aquí en este país. ¿Por qué? Porque una de las reglas que establece el tratado de tradición es que la persona, que la persona, y fíjate bien en esto, que la persona a la cual se está pidiendo una extradición no tenga proceso alguno en la República Dominicana. Por eso es que tú estás viendo que en el caso de Sergio René Gómez Díaz, los abogados hábilmente depositaron una certificación diciendo que aquí hay un tribunal, un tribunal colegiado apoderado de una acusación en contra de él eh, específicamente por delito de narcotráfico que él tiene un proceso pendiente aquí y que de la única manera que puede irse a Estados Unidos es si el órgano persecutor, en este caso el Ministerio Público cede ante Estados Unidos y dice no yo no voy a seguir con mi caso, llévatelo. Pero tiene que pasar una u otra cosa. Por eso es que tú ves que a las personas que traditan de Estados Unidos, de aquí a Estados Unidos, nunca le quitan bien. ¿Por qué? Porque la violación a la ley 155-17 es un tipo penal en la República Dominicana. Y tú no puedes irte aquí con nada pendiente aquí. Si te no vas, se puede juzgar en, en, en dos claro, lugares. No te puede ir con nada pendiente aquí. Es posible que, que ellos lo juzguen por, por narcotráfico en Estados Unidos. Y no lo juzguen por lavado de activos. Es Pero el caso, ya por ya no ejemplo, puede... de Quirino que vino aquí y tenía todos sus bienes. Por eso, por eso, en el caso de la gestión de Domínguez Brito, Domínguez Brito abogaba eh, con mucha vehemencia y, y, digamos, con cierta premura de que el Congreso aprobara la ley de extensión de dominio, que esa ley eh, que le puede permitir a República Dominicana disponer de los bienes eh, cuya naturaleza se desconozca, eh, disponer de los bienes. O sea, tú tienes que dar cuenta. Tú tienes que dar cuenta de... le voy a hacer una pregunta... Eh, es como revisión de eh, patrimonio. Por ejemplo, hay personas que están siendo investigadas por lavado de activos y vemos que le apropian o le incautan, no sé cuál será el término específico, por un edificio, eh, un negocio, y vemos que eso se queda en manos de la DNCD. Entonces, ¿qué pasa ahí que... Que, por ejemplo, aquí en San, en San Francisco de Macorís hay casos que todavía hay edificios que están abandonados, que están bajo investigaciones de lavado de activos y que todavía eh, no se lo han devuelto a sus propietarios. ¿Qué pasa con eso ahí? Generalmente eh, la Comisión Nacional de Lavado de Activos puede solicitar al juez la incautación del inmueble como una nota preventiva para que no se transcurran, no se dispongan de, de estos bienes, puede válidamente incautarlo. O sea que es un asunto, es un ámbito de restricción al derecho de propiedad que mediante una orden motivada y escrita de una autoridad judicial, tú puedes. Una pregunta. En en Génesis, base no, tenedme a, tiempo en encima. Vamos en, a entrar. En base a Algo que, que Génesis, te mencionaste antes. No, teoría. pregunta a ti ahora. Sobre eh. el tema que me No, me... a ti una pregunta. Uh -huh. ¿Crees tú entonces que en el género urbano hay lavado de activos a, a través del narcotráfico? Porque yo no he visto ningún género urbano que lo han acusado. ¿O se han mermado eh, eh, los ingresos de, de, de los artistas de género urbano? Uh -huh. yo, no, yo no creo que sí está eh, eh, lavado en el género urbano. Por la manera en que ellos, la manera en que se, que se ha hecho rentable el streaming y, y muchas plataformas que ahora mismo están dejando un, un dinero muy fuerte, y solamente que ellos llevan una cultura de, de, de, del exhibicionismo que lo que lo adoptan desde Estados Unidos, De, de lo mismo negro, que los negros hacen tienen eso, y Estados Unidos siempre revisa a todos esos raperos grandes y nunca ha llegado que a que ese tiene, problema. Lo que tiene que darte ahora, lo, es le iba a preguntar sobre que eso. Son, que son un blanco. blanco. Sí, que los lo del género humano son un blanco específico para lavar dinero. Pero, le, tú dices pero que si tú no es cree. fácil para un narcotraficante lavar dinero. Cuando tú te vas, por ejemplo, a una gira y tú dices, bueno, yo a voy Europa, a una gira Europa. por toda Europa, Estados Unidos. Matías y esa todo cosa. Todo lo que tú traes de allá lo traen en efectivo, todo, porque a ahí, tú te ahí, van a pagar. Ahí eh, quiero en yo ya. saber Y se paga esa cantidad de efectivo de Estados a Estados Unidos. Usted puede, porque traer, lo porque, puede traer, pero usted, traer, lógicamente lo usted va a traer porque... nosotros hemos viajado y sabemos que la manera que uno saca un dinero o cualquier cosa, eh, te piden revisión, ¿o no es así? No, no, no, lo que importa es lo siguiente, en este caso lo que tú tienes que hacer es declarar el dinero, si Ajá. tú lo declaras, no importa la cantidad que tú traigas, y te preguntan, cuando tú vienes en el vuelo te preguntan, usted trae su bolsillo? Usted trae dinero efectivo? ¿Más de no, mil incluso dólares? hay un formulario premio? de la Dirección General de Aduanas donde tú tienes que declarar claro. si, el, si, tú declaras si trae ahí más que de trae mil dólares. Dólares. Sí, pero, sí, pero, pero mi pregunta ¿tú? es, el licenciado, licenciado es si, si tú declaras en ese formulario que tú traes 50 mil dólares, ¿eso es lo que tú traes? Eh, Ahora, lo que se castiga es que tú digas que traes 10 mil dólares y traigas 50 okay. Entonces tú estás trayendo 40 sí, pero, de pero licenciado, para terminar sobre lo de lo urbano. Eso no ha pasado con los urbanos solamente. Eso nada más no ha pasado con los urbanos. Eso ha pasado hasta con los merengueros, con los salseros, ha pasado con, con con todo lo de el, el ámbito musical. Que el mismo Pablo Escobar, contra, el mismo Sergio Vargas declaró que él le llegó a cantar a Pablo Escobar y el mismo Eddie Herrera dijo que le cantó a eso. Pero ¿de, qué, ¿De qué vive Sergio Vargas de cantar? Exacto. ¿De Entonces, pre Entonces le pregunto si una persona que canta o es rap o lo, lo, lo, lo urbano ...son contratados por esos tipos de narcos... Espérate, para, gente, para porque tú estás sangrando por la herida, ¿eh? No, pero estoy... Vamos a abrir la línea, pero vamos a preguntar... En, en, ...en estos últimos cinco sí, minutos pero no me la deja concluir la pregunta para que, no, sí. para que no quede en el Ajá. aire. Ajá, termina. Si un, un artista urbano es contratado por uno de esos narcotraficantes... Eh, ...por pues vía de su empresa... Está... Como Quirino que se dice a contactó a Antonio Santos. A tocar a la vaca. A tocar la vaca, dice. Porque la mano era lo urbano que tocaban en esa discoteca. guason iba a cantar esa misma noche. Bueno, pero mira... Pregunto. génesis ahí hay un video de Sergio Vargas. en un cumpleaños personal de César Emilio que está la cuñada de él que es viuda entonces, de Juancito sí, cantando que se Entonces la pregunta viene, ¿es ilegal eso? Entonces hay, ¿se puede decir que los urbanos sean personas que lavan dinero porque se han contratado por ese tipo de personas? No, lo que te he dicho es que los urbanos y los artistas, los peloteros, son blancos específicos para aquellas personas que quieren efectuar blanqueo de capitales. ¿Por qué son blancos específicos? Por lo que te explicaba, en el caso en el caso de los peloteros es sencillo. Eh, escúcheme, que... licenciado, porque tenemos, nos quedan dos minutos del aire. Ahora sí si esta llamada. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas Buenas, buenas tardes. Sí, que nos hable de dónde, por favor. Ramón. Ramón, ¿de dónde, Ramón. Hola. No le puedo decir dónde le hablo. Oiga, no creo que le voy a decir al abogado. Yo tengo un hijo que me mandó 300 mil dólares y lo tengo guardado con Dios. Y lo quiero invertir con Dios. Se puede comprar cosas por debajo de la mesa. Gracias. Todo <risa> <risa> no de. vamos, ya no tenemos que ir. Mira, eso es <risa> a llamada. Pero hay muchos casos aquí. No, no, casi todo. En República Dominicana, ir. ¿eh? En República Dominicana hay muchos casos. Que son así y que uno cree que no. Pero hay mucha gente que tiene muchos dólares eh, debajo del colchón. Para que sepa, porque eh, lo comen eh, los ratones también, muchas sí, veces. Sí, sí. Pero mira, eh, en realidad, eh, yo entiendo que el abogado, y le agradecemos eh, su presencia aquí, eh, aclaró varios puntos que en los medios de comunicación, quizás como no se maneja el término del derecho sobre estas acusaciones, principalmente los que vinieron a apresar aquí en un residencial, de la salida de Santo Domingo, eh, son dos expedientes totalmente diferentes que, que están siendo pedidos por los Estados Unidos y que la Procuraduría tendría que aclarar por qué involucra todo en el mismo caso de César el abusador. Lo que necesitamos... Vamos es a un, pedir, ya, que Necesitamos un sonido. Sí, un, sí. Sonido. un sonido. Y, tú sabes, y ten, tenía que saber que luego de lo que pasó en Villavasque, ¿verdad? con La fiscal había el, el director de la NSD, tiene que darle un palo. Bueno, gracias, gracias, licenciado, eh, gracias, NSD. Nosotros, señores, hemos llegado al final de esta entrega. Eh, su toque eh, del mediodía, eh, ¿qué tenemos? Eh, despedir ya, señores, ya llegamos al final. Miren, recuerden que estamos eh, a través de Telenor a nivel nacional y nuestra gente en los Estados Unidos a través del 10-14 de Óptimos Cables. Lo dejamos con Pedro Fernández, Meridiano Interactivo.